Bueno, sí, hace bueno, un... vamos a que se tiene a Raúl Monegro, bueno eh, adelante Raquel. Cómo no, así es, tengo aquí el bolsero nacional del Frente Amplio de Lucha Popular, el FALPO, nuestro amigo Raúl Monegro. Raúl, buenos días, ¿cómo estás? Buen día Raquel, buen día Roberto. buen día a todos los que a esta hora en su casa, esperamos que todos los ciudadanos de este municipio, en su casa, en su familia, combatiendo esta situación de ha presentado por el Entendemos que este pueblo sairá y y que va a enfrentar la eh, situación, puede traer muchas muertes. Bueno, ustedes, como falvo, se han pronunciado en el día de ayer. Cuéntanos. Eh, que, cuál es su opinión cuál es su posición en torno al manejo que está dando salud pública a los casos de esta pandemia que nos, ha, nos está afectando a todos el COVID-19 todo el público que te... hacer la denuncia, pero también a la vez hacer nosotros entendemos que la magnitud todavía aquí no se ha dicho de esta situación, específicamente en San Francisco Macorís, que es uno de los pocos donde se ha estado extendiendo esta, este virus con todo el municipio o con todos los moradores se dice, se cree, que hay eh, una cantidad enorme en las casas de este eh, virus Y las autoridades eh, no le han estado dando seguimiento, incluso ni han dicho la cantidad, que, eh, eh, lo que le han hecho. Pero hay muchas personas, muchas personas, entre ellos, lo decíamos ayer, entre ellos funcionarios de salud pública que no han podido hacer de... Eh, el, el funcionario regional, municipales y provinciales que no han podido hacerse la prueba porque no hay dónde hacerse la prueba en, en esta región. Y donde hay en la capital y, y, y en otros sitios es por y hay que esperar esa situación porque salud pública eh, no ha querido descentralizar las eh, pruebas para que la gente conozca cuál es su estado cuando tiene algunos síntomas. Y eso trae como consecuencia que la gente sin saber sigue en su casa, al lado de sus familiares, no se aísla, simplemente se queda ahí y eso está produciendo mucho contagio. Pero también denunciamos en el día de ayer, decíamos que, que, había, que aquí había muchas había varias personas que habían muerto en el día de ayer y antes de ayer. Una, una un señor que murió en un residencial ese estaba de espera de, de que le hicieran la prueba no pudieron hacerse porque no había lugar donde hacerse pero también se dice o se cree que en algunos centros médicos no han querido decir pero hay gente que están en cuidado intensivo y es una situación preocupante, no para la mala ciudadanía, porque la ciudadanía ha, con mucha disciplina y con mucha eh, eh, actitud, se ha quedado después que, que, que se llamó a en su casa, pero ya el mal estaba ya el virus estaba muy expandido y eso es lo que ha sucedido nosotros entendemos que las autoridades deben de salud pública y del gobierno deben intervenir a San Francisco Mayorito y darle seguimiento a cada uno de los casos, y darle la orientación necesaria, porque no es posible mandar a la gente para su casa sin ni siquiera saber qué es lo que tiene, la gente llega a su de su familia. Y hay muchos que tienen que salir a buscar la comida de su familia, y ahí es que ha estado el problema. Deben intervenir a San Francisco Macorís y es más, nosotros planteamos que aquí, en este municipio, se eh, habilite un laboratorio donde se pueda, el gobierno se haga un laboratorio, Tuya, o sea, hagan los equipos y los reactivos para que se hagan la prueba aquí, porque la manipulación no la sabemos, pero sí sabemos que aquí hay muchos, muchos casos que están en su casa y de personas como te dije, funcionarios de salud pública, funcionarios del gobierno que están a la espera, algunos de hacerse la prueba, muchos no que se hicieron para ver si están contagiados con este eh, virus que ha traído tantos problemas a la humanidad y al mundo. Ustedes han hecho una, una publicación, o sea, lo han dicho a través de los medios de comunicación, pero le han hecho llegar este mensaje bien escrito o, bien, o cualquier otra vía al ministro de Salud Pública. El único medio Raquel, que tenemos disponible son ustedes, los medios de comunicación, que son los eh, que llegan y muchas veces ellos, para no escuchar el ruido de la opinión pública, eh, hacen caso o toman medidas. Y nosotros apelamos a esto, a los únicos medios que tenemos, los medios digitales, los medios televisivos, periodistas, eh, eh, escritos y los medios radiales, para hacer la denuncia y hacer la propuesta, porque no es en un momento de solamente criticar, solamente eh, eh, acusar, sino que hacer propuestas. Y nosotros sanamente estamos en disposición, podemos señalar el lugar donde se pueden instalar esos laboratorios y que funcionen aquí, porque de lo contrario esto va para adelante. Y está en una faceta de eh, eh, propagación, que es lo que hay que plenar y, y, y hay que orientar a la gente de que tiene que quedarse tiene que hacer eh, eh, ser responsable como ciudadano y no tratar de que se propague esto pero es que, eh, eh, se tomó mucho tiempo declarar el, el, el país de emergencia pero también una responsabilidad de parte de la junta central electoral que debió en medio de la campaña prohibir, los vítimes, prohibir la prohibir la, la, la marcha la caravana y que la, la, la campaña si se hiciera de comunicación de la, pero también hay responsabilidad del Estado, del gobierno que no hizo eso en, en, en medio de esa situación cuando conocían de la magnitud y de que eh, ya aquí se estaba propagando en mi país el, el asunto del coronavirus entonces no fueron responsables y hoy lo que eh, nos está quedando prácticamente es lamentable estamos a, tiempo, estamos a tiempo si hay voluntad, si hay decisión San Francisco Macorís puede enfrentar eh, eh, eh, esa situación si las autoridades quieren. Raúl, Roberto quiere hacerte una pregunta, Raúl. Sí. Raúl, eh, buenos días, Roberto Neris. De este lado, gracias eh, por permitirnos eh, llegar eh, a través de la vía telefónica eh, y contactar contigo. Como tú eres una persona que manejas masa, eh, queremos saber eh, si dentro de lo que son las organizaciones populares, eh, dentro de los sectores populares, ¿Hay algunas personas con algún síntoma que todavía las autoridades eh, no hayan ido a tomarle la muestra para hacer el test o, o el examen del COVID-19? Porque eh, sería importante, como tú manejas masas, eh, eh, poder llamar a las autoridades de salud pública o a los laboratorios eh, que están eh, disponibles para hacerla en este momento, pues puedan ir a, a esos sectores populares donde tú eh, manejas la cantidad de personas. Y otro y otra pregunta que quiero aprovechar, si en tu caso eh, las autoridades eh, entendemos que la gobernación es que está coordinada en las ayudas alimenticias que van a llegar a los sectores, si han hecho alguna coordinación para hacerle llegar estos alimentos a las personas más necesitadas. Bueno, eh, en primer lugar, Rubén, nosotros como movimiento social y popular que... Eh, Coordinamos con la Unión de Juntas de Vecinos, con la Federación, eh, la, Martingó, la Federación de Estudiantes del CUME y eh, el FELABEL y nosotros como Falco. Lo primero que hicimos fue orientar a cada uno de nuestros nuestra militancia para que orientaran en sus sectores de la magnitud y la situación que se está viviendo con este virus. O sea, eh, hasta ahora nosotros de ninguna de esas organizaciones que te he mencionado, hemos tenido reporte de la de la militancia de los barrios, el campo en términos de nosotros. Pero sí, sabes que eh, este virus ha tenido una particularidad diferente. y... y eh, no, no ha vale el pero Diego, eh, parece que eh, se ha y después con esto, en esto que la mayoría de los casos se han producido en la clase media y alta. Raúl, esos son los casos que se han dado a conocer, sí, sí. lo que se han podido hacer las pruebas, quizás. Sí, lo que se han dado a conocer, pero como te dije, los compañeros de los sectores populares no nos han reportado que hay gente con síntomas imposibles eh, en algunos en los sectores donde nosotros los dirigentes eh, viven. Yo creo que, eh, que la ciudadanía o nosotros debemos hacer nuestra función y inmediatamente, y así la habitación de los compañeros eh, eh, está a ah, inmediatamente nos enteremos de un caso, hay que llamar a la atención de cada uno de los grupos para que nosotros, así ver cómo nos movilizamos con los organismos por, eh, responsables de, de empezar a dar el seguimiento, porque no se le está dando seguimiento, porque hay mucha gente que se han ido a, a, a San Francisco de Macorís, que tiene las posibilidades materiales o autonomía, se han ido de una vez que tiene un síntomas a Santiago, porque aquí incluso un laboratorio privado que, que estaba haciendo la prueba, ya que te recita, imagínate tú. Una gente con los síntomas y ese virus avanzando en el cuerpo de uno que le pone una cita para una semana, ¿qué sucederá? o qué puede suceder? En esa semana, ¿quién sabe lo que puede intentar? ¿quién sabe lo que puede suceder? Y en un caso más extremo, hasta la muerte pudiera perder. ¿Te, ¿Te refiere a maditas el laboratorio Amarita o referencia? ¿Te refiere a uno de esos dos laboratorios que son los que están ¿no, no, no, autorizados? Referencia. Los bien, dos bien. son familia, uno es hijo de otro. Eh, eh, no hay reactivo. Eh, Raúl, Raúl, tenemos tiempo, Trae, ¿tenemos tiempo encima. Que sí? que saber, Raúl, ¿raúl, Raúl te pregunta, sí. Sí. Roberto te pregunta. Roberto te eh, pregunta, Raúl, un momentito. Raúl, tenemos tiempo encima. Me gustaría saber si dentro de los ayudas que ha anunciado el gobierno y que el gobernador eh, Luis Núñez de aquí de la provincia de Duarte ha mencionado que se están eh, eh, distribuyendo a través de la Junta de Vecinos. Quiero saber si hay alguna logística en esas instituciones y Junta de Vecinos y organizaciones populares que tú acabas de mencionar, si ya comenzaba a llegar las ayudas a la a estos grupos que mencionaste. Exacto. No tenemos informes de que ha llegado la ayuda civil sí, por los medios que... Eh. Eh, eh, tenía ido, eh, el gobierno va a utilizar el lunes, martes y miércoles ya para distribuir eh, esas raciones de comida que está suministrando a algunas gentes. Eh, Ayer vi que nada más se distribuía francisco y que hoy empezaría en la capital, que hoy pues, empezaría en otros en otros en el interior del país. Nosotros creemos que debe hacerse de una manera eh, con mucha cautela y, y precaución a la vez. Porque el, el, el, el, o, o esa personas, esos trabajadores que distribuyen eso, también se están exponiendo Lo que nosotros planteamos y creemos que no debe hacerse como... Eh, eh, el domingo y el lunes que eh, se hizo una pila que ellos saben que a través de esas eh, instituciones que hacen esos para el asunto de la el CIBE, el CIBE, ¿dónde están la gente más muy en términos económicos y tratar de irse a llevar a la casa sin tener que tener su contacto sino de una manera pudente de un metro como dice, como dice el protocolo internacional para aplicarse Bueno, muchísimas gracias Raúl gracias por eh, recibir nuestra llamada Raúl Monegro del Frente Amplio de Lucha Popular, vocero nacional del Falpo, aquí en San Francisco dice Raúl, gracias Raúl, un abrazo Dice Raúl que no, no le consta que se esté distribuyendo la ayuda, que desde temprano se ha estado hablando hoy de que habían llegado desde ayer en la tarde mil raciones alimenticias a la gobernación provincia de Duarte, entre el, el anuncio que le hace al gobierno y la petición de que se instale aquí, perdón Roberto, un laboratorio por la cantidad de casos que se están dando en San Francisco de Macorís y la provincia del COVID-19. Sí, Roberto, adelante. Sí, más adelante vamos a ver si hacemos contacto, ojalá que si el gobernador con el señor gobernador que, eh, nos llame, en el caso que llama Raquel se me ha averiado vamos, no hay una confusión tanto mientras Sánchez la presidencia dice que ya no está haciendo la logística que eso se está haciendo a través del gobierno central, a través de la gobernación entonces tenemos esa confusión y queremos saber porque por ejemplo Raúl Monero que representa esas instituciones de punta de decir también de, de, de grupos populares, pues el año no ha llegado y si se está distribuyendo entre lunes, martes y miércoles, ya hoy es martes, entonces necesitamos saber de qué forma y qué logística están haciendo y como medio, eso es lo que queremos hacer. Mira, Raquel, vamos ahora a pasar con nuestro, y darle la bienvenida a nuestro editor deportivo, Luis Reynoso. Buenos días, Luis, ¿cómo estás?